Bueno, ¿Qué onda, eh, Changos Mudrosos? Yo soy Frandon y bienvenidos a otra nueva emisión de Vamos a aburrirnos juntos. Bueno, ¿qué onda, Changos Mudrosos? Ahora les voy a decir así porque. No sé, una es que me vino, no sé, una visión del futuro y digo. En una futura juntada que yo haga En no un futuro muy lejano Para hasta ustedes, qué sé yo Me van a abrazar y voy a decir Quíteme las manos encima, changos mugrosos Bueno, solo por eso les voy a decir así Porque ahora el Basofia ya no da, qué sé yo Es como... Me aburro muy rápido, literal Me aburro muy rápido, es como... No sé por qué digo muchas veces, es como... Bueno, les pongo un contexto lo que pasó Miren, yo estoy acá desayunando, qué sé yo Acá el turrón, acá las pepas. Y bueno, pasó esto. Yo estaba hablando con un boludo como media hora. Y no sé qué pasó en el celular, se tildó. No sé qué le pasó, se tildó todo el celular. Y no, se quedó guardado el archivo que yo grabé. Encima, él le hizo un canje a mi hermano porque. Ah, estaba muy frío eso. Hashtag dato. Resulta que mi hermano me jodió tanto las pelotas que yo le cambié el celular mío Solo porque quería jugar al Free Fire Y <risa> el celular que estoy usando ahora no la andaba al Free Fire, la andaba atilado Solo por eso quería mi celular Lo pensé tanto y digo, bueno, ya fue, te lo doy Porque digo, este celular de mierda no me deja filmar Y encima es, eh, pero, hashtag, gato. <risa> Pero bueno, el celular que tenía antes, el J2, que era muy lindo, qué sé yo, tenía espacio y bla No sé qué pasó que un día estaba grabando literalmente como una hora Cuando terminé de grabar se tiltó la aplicación en la cámara, es como se quedó congelado ahí Y no salía, no hacía nada Después esperé un rato y recuperé el archivo pero el final no se grabó Por eso el anterior video tenía una calidad y después tenía otra calidad Lo cual estaba tan dormido que tenía ojera, estaba hecho mierda bueno esa es la razón de por qué estaba hecho un asco en ese video y ahora el hashtag dato Y bueno, yo le cambié ese celular por este Que... Y digo bueno este celular no se va a tildar no le va a pasar nada cuando grabe recién acabo literalmente recién estaba hablando con un boludo con media hora y se congeló el celular salió el, del programa de la cámara no fue, fue todo un desastre bueno ahora lo estoy haciendo otra vez porque no quedó ni un minuto guardado ahí así que bac <risa> Bienvenidos a esta sección. Que si son nuevos, en ese caso, hola. En esta sección voy a decir muchas boludeces. También voy a decir muchos problemas míos. O también puedo recomendar algunas cosas. Así que bueno, ya dije un problema mío. Ahora vamos a empezar oficialmente esta sección de Vamos a morirnos juntos. Volumen 2. Bueno, eh, tengo que decir que si se escucha algo de fondo es porque estoy escuchando música de anime. Ah, se va el loco. Ya que tomé el tema del anime, quiero decir algo al respecto al anime. Bueno, algunas personas van a decir, ah, sí, el anime. Y otras personas van a decir. ¡Qué puta idea! Para eso está el tío Frandon acá presente. Bueno, el anime es un dibujo animado japonés y listo. No hay tanta ciencia o trasfondo en la palabra anime. Quiero saber a ver si mis suscriptores ven anime. Si ven anime, quiero hablar mucho con ustedes porque me siento solo. Solo tengo un amigo que ve anime y no me siento bien. Aunque es mi amante, pero. ¿Por qué siempre estoy jodiendo con eso? Bueno, voy a seguir hablando de anime y voy a recomendarles un anime Lo tienen que ver sean o no personas que ven anime Y no, no tienen que ser un friki de mierda que se queda siempre encerrado todos los días Todo el día en su habitación o pieza o como sea No, no tienen que ser esa persona para ser un gran artista Así que listo, voy a recomendar el anime Dororo ¡Arique! Vamos a seguir con las series Vamos a hablar de Stranger Things Que va a salir el 4 de Julio La tercera temporada Estoy como medio hypeado y qué sé yo Pero las personas, o sea los homúnculos Que tienen este cerebro Ya están diciendo en Instagram Por cierto síganme Ya están diciendo Ay, ya volvió la serie más sobrevalorada de Netflix Uy, uy ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál tu hermana? Porque puede haber una serie que sea mala Y esté sobrevalorada Bueno, ahí sí, lo entiendo que... Lo putee y diga, uh, está sobrevalorada. Después está la serie de Stranger Things, que para mi opinión es genial esa serie. Solo que en la temporada 2 cayeron un poco, pero está genial. Voy a contar una anécdota. Que solo por esto y por una persona no vivo en Capital Federal, o sea, Capital de Buenos Aires. Y bueno, resulta que mis viejo vivían en Capital. Pero gracias a mi hermano mayor se tuvieron que ir de ese departamento porque no podían vivir con un... Chico, si no fuera por eso, yo estaría en un departamento ahora No en esta pared del orto Saca el campo Mi viejo me van a matar Estoy dando datos importantes, lo estoy quemando a ellos, por favor Bueno, que se le aguante Tanto me torturaron a, a hacerme aprender a, a, a, a las tablas y hacerme estudiar Bueno, ahora que se la aguante No me peguen <tose> Mi amigo, gracias por esto, Ezequiel, es le dejo el Instagram, gracias a él me prestó la tableta gráfica, si no saben qué es, es una tableta gráfica. Mi vida no, no podría tener más sentido, <ríe> porque esa tableta es lo más, es Dios. Seguramente salga a la luz un directo. Dibujando personas o youtubers, no estoy diciendo que en realidad pase, pero capaz que pueda pasar. Dejame en los comentarios a ver si quieren que haga un directo, si quieren que haga un directo en YouTube o en Instagram. Para joder, o sea, para hinchar las bolas. Quiero hacer una video reacción viendo un anime. No sé, ¿qué, qué les parece la idea? Si quieren que haga eso, o sea, si quieren que haga una video reacción viendo un anime, comenten y. No sé, comenten cuál quieren que vea. 27 minutos grabados, listo Ya no sé qué decir Chúpeme un huevo si quieren Sí, eh, me olvidé de, de decirle algo Me hice adicto al jugo de uva Si hago una juntada algún día O sé quién me jugó de uva Ay. Ay. Así que bueno Yo soy Frandon Y I like Houdini is gone Ay Dios, que saludo peor Fuck Fuck this shit I'm out, mm -mm. Fuck this shit I'm out. No, thanks. Don't mind me I'ma just grab my stuff and leave Excuse me, please. <laughs>